Hola amigos, bienvenidos a mi primer episodio de eh, Mi Amigo Ateo, Hashtag Mi Amigo Ateo. Eh, el primer episodio voy a responder a la pregunta que me han hecho. Eh, la primera pregunta que me hicieron es ¿por qué soy ateo? No voy a defenderme eh, o mis creencias en este episodio porque no creo que ese es el punto, sino quiero contarles la historia de mi vida. ¿Qué hizo que yo empiece? como un niño criado en un hogar católico, de padres católicos y abuelos católicos, que fue a una escuela católica y a un colegio católico, y termine en, eh, en la postura de proclamarse ateo. Y entonces vamos a revisar la historia de mi vida que me llevó allá. ¿Qué cosas pasaron? Ver, les voy a contar un poco de mi vida. Eh. La religión en mi casa llegó súper temprano, no sólo en la forma de ir el domingo a misa, sino en forma de abuelo. Mi abuelo, que vivía con nosotros, no, no, no vivía en otra casa aparte, vivía con nosotros, él todos los días se sentaba en la mesa a predicar uh, la palabra de Dios durante años. Y esto pasó durante años, al punto que mis padres se exasperaban y le decían que por favor ya se detenga, eh, su, digamos que su día a día además también era su religiosidad, él dedicaba su tiempo libre y ha retirado a visitar gente enferma en los barrios pobres de Quito, y a veces regresaba y nos contaba esas historias. él También se encargó de darme otra visión de la religión bastante práctica, como cuando me decía que algunos programas de televisión eran satánicos y apagaba la tele, y aunque yo hacía el que me molestaba, y a veces sí me molestaba como todos mis primos, en el fondo, yo creo que le estaba de acuerdo con él y le agradecía que haga este tipo de cosas. Entonces, a eso le suman que yo fui a una escuela y a un colegio donde el principal icono es la Virgen, como en el, el Borja III en la escuela y en el colegio San Gabriel. Entonces, ustedes ven que yo fui criado para ser católico y para creer en Dios. Incluso en el colegio hay ciertos rituales que se dan en los últimos años que afianzan tu fe en Dios y, los, y la ir a misa era encantador y hasta ahora yo creo que es, hay partes que disfruto, no tanto el ritual per se litúrgico sino las canciones por ejemplo porque las hacen a un ritmo pop bastante agradable, eh, como que la gente que toca en la misa es la gente cool del colegio porque obviamente son los que tienen bandas y tantas cosas. Entonces, digamos que por ahí no fue. Yo sí tuve suficiente apoyo y conocimiento de causa para ser católico y leía la Biblia más que cualquier otra persona en mi casa y eso lo pueden uh, testificar mis padres o, o a quien sea hasta cierta edad. Pero hubo algo durante mi adolescencia que creó un cisma en mi familia y hubo algo que al mismo tiempo creó un cisma en el colegio, o sea, en mi vida familiar y en el colegio. Entonces estas dos cosas creo que son las principales causas de que yo empiece a tomar otro camino. Cuando yo tengo 13, 14 años, no recuerdo bien, pero alguien en la familia de mi papá se enfermó de cáncer. Y este fue un golpe para la familia tan duro que una de las eh, hermanas de mi papá, una de mis tías, se refugia en la iglesia y encuentra un grupo de oración reunido ahí, de católicos carismáticos. Eventualmente ellos empiezan a visitar la casa de nuestra tía enferma y esto, después de una serie de pasos, eh, termina en grupos de estudio bíblicos. La gente en mi familia busca enraizarse en la religión a partir de este acontecimiento, incluido mis padres y mis tías, pero lo que termina pasando acá es que debido a que buscan enraizarse y a que siguen investigando profundamente en, en sus propias creencias y en su red uh, social, Terminan mis tías escogiendo tres religiones distintas. Entonces, unas de mis tías se hicieron testigos de Jehová, otras de mis tías se hicieron evangélicas, eh, y mi familia, eh, la gran mayoría, se quedó dentro del catolicismo. Y esto es súper importante para que entiendan cuáles fueron, eh, cuál fue el entorno que desembocó en mí una serie de dudas. Entonces, esa fue la primera cosa que sucedió, y ya les voy a contar un poco más después. Pero la segunda cosa que sucedió es que mientras pasaban estas cosas, en el colegio también nos empezaron a especializar. Y cuando tú te especialistas escoges una rama del conocimiento entre físico-químico, ah eh, no, físico-matemático, químico-biólogo o ciencias sociales, y a mí se me ocurrió escoger ciencias sociales. Y en nuestra generación hicieron un experimento como de exponernos primero a una edad un poco más temprana a las especializaciones. Entonces nosotros tuvimos clases de filosofía bastante temprano y al tiempo que habían estas dudas en mi familia también yo empecé a aprender de filosofía de la historia de todo el pensamiento humano occidental y un poco el oriental empezando con a los presocráticos, luego con Sócrates, Platón, Aristóteles y siguiendo todo hasta Kant me parece. Y esto es bonito porque en cierta manera te ayuda a explorar otras concepciones o las concepciones de Dios, no otras, pero la evolución del concepto de Dios a través de la historia y no solo de Dios, sino de toda la cosmovisión en general, de la existencia, de la misión humana y tantas cosas. Entonces hay estos dos dilemas en mi vida. Por otro lado, además tienen que entender que yo era el nerd que soy ahora desde antes y cuando mis tías se pelean sobre un u otro concepto religioso, yo quiero saber quién tiene la razón, y además quiero también afianzar mis propios conocimientos. Como les digo, yo sí leía la Biblia, y algunos de estos dilemas eran cuestiones prácticas, como por ejemplo si la Biblia dice que Jesús o no, uh, es Dios o no, o simplemente es el Hijo de Dios. Y yo recuerdo claramente porque esto es una cosa que realmente removió mi fe, cuando mi tía uh, me dijo, pero en la Biblia no dice en ningún lado que Jesús es Dios. Entonces, yo me preparé para refutarle, pero obviamente quería buscar el pasaje bíblico exacto. Y caí en un um, rabbit hole, dirían aquí, para encontrar una respuesta a esta y otras preguntas. Entonces, otro tipo de cosas que saltan a la vista cuando empiezas a hacer, digamos, no sé cuál es el término exacto, pero cuando empiezas a comparar las religiones, es que hay decisiones arbitrarias. Por ejemplo, la Biblia de los testigos de Jehová tenía unos libros más, otros libros menos que, que la Biblia uh, cristiana o, o católica. Y tú te preguntas, pero ¿por qué? ¿no es cierto? Y si el, un libro es más válido que el otro o no. Entonces te empiezas a preguntar ¿por qué hay esta arbitrariedad humana dentro de la decisión eh, de que un texto sea sagrado o no sea sagrado? Y en ese, digamos, cuestionamiento constante yo empecé a abrirme a la posibilidad de que existían otras formas de entender el concepto de Dios que no estén incluidas únicamente en la Biblia. Y para mí es lógico, y incluso ahora es bastante lógico, de que yo pueda buscar esa experiencia en toda la creación, porque finalmente si tú concibes a Dios como el creador del universo, pues es obvio que te va a hablar de maneras diversas y no solo a través de un libro bastante desactualizado. Y digamos que en parte la filosofía refuerza en mí este concepto, porque las diferentes definiciones que se vienen dando a lo largo de la historia de la filosofía de Dios tratan del debate de cómo uno puede capturarlo o, o percibir la esencia divina. Y, a la final, yo empiezo a buscar textos alternativos también sobre la historia de Cristo, como los evangelios apócrifos, empiezas a leer esas cosas, y eso, una vez más, siempre te va a llevar a nuevas perspectivas sobre la historia judeocristiana, es sobre la historia de tu religión y, y tantas cosas, entonces yo recuerdo que eh, mis dudas empezaron en el colegio, para cuando yo estaba en la universidad, y eso que yo empecé en la universidad bastante tarde, yo todavía no era teo yo era un agnóstico, si no me equivoco, declarado, todavía yo creía, si bien yo te decía yo no creo en la religión ya, pero yo todavía tengo este concepto de, de Dios, de segundo con el universo, ya un poquito más orientalizado, um, y lo dije en una clase, porque nos preguntaron, y yo recuerdo que Kenneth, mi profesor, él nos dijo que él era ateo, y estaba tan convencido, que obviamente la gran mayoría de gente no era ateo. y respondió que no, pero yo le dije a Kenneth, sabes Kenneth te veo tan convencido de que tienes la razón, que a pesar de que no creo lo que tú, creo que debes seguir defendiendo esa verdad. Y eso para mí marcó algo, porque después de muchos años recordé ese momento. Y recordé que en efecto que tenía razón y pienso que ahora tiene razón. <risa> um, ¿Qué quiero decirles al respecto a esto de, de por qué me volví a ateo? Uno, que es un proceso largo, no es que uno tiene un, un evento traumático en su vida y de repente decide ya no creer en Dios. <risa> a mí me, cost, me, me no me costó, pero me tomó años y... Recuerdo que un día también reflexioné sobre si yo creía en Dios o no y simplemente me di cuenta que ya no creía. No es que yo lo decidí y, y dije ¿en qué momento dejé de ser agnóstico y me convertí en un ateo? Y no hay un momento específico, no hay un hecho específico en mi vida. Es más bien como cuando la experiencia humana te hace entender que ciertas cosas no son reales y lo que mejor se me ocurre al respecto es eh, el ejemplo del amor. ¿no cierto?, cuando uno es joven y conoce a una persona, cree que esa persona es del amor de su vida, luego conoce a su siguiente persona y también cree que esa persona es del amor de su vida, y así sucesivamente, y en cada una de esas ocasiones uno piensa que existe la persona perfecta para uno, sin defectos, hasta que eventualmente tienes tanta experiencia de vida que sabes que sí, que puedes formar tu relación de pareja eh, o de parejas o como sea que ustedes lo quieran tener. Con, con otra persona u otras personas, como sea que ustedes lo quieran tener, y que es factible ser feliz así, pero ya no existe ese concepto de que hay una persona única y perfecta para ti en toda la historia y en todo el universo. Entonces esa es una creencia, y de manera similar a cuando uno crece y abandona esa creencia simplemente porque uno experimenta la vida... Mi experiencia de vida eh, indagando en la naturaleza de las cosas, de lo divino, de nuestra comprensión de, de la lógica y tantas cosas, me llevó eventualmente a que yo sea ateo. No es que yo decidí ser ateo, sino que simplemente todo lo que la gente define normalmente como Dios uh, para mí no existe y dependerá, este no es un concepto en absoluto, yo no puedo ser un absoluto ateo. ¿no? un ateo para todos. Puedo ser un ateo para la mayoría y para algunos eh, específicamente no lo seré, simplemente porque la gente se niega a definir a Dios. Es, es una... es preferible tenerlo no definido porque eso simplemente, como les dije en mi video anterior, Dios es lo que te sostiene en momentos de incertidumbre. Realmente no hace falta tener un concepto de Dios definido porque su principal función en nuestra vida es darnos esperanza cuando todo lo demás todo nuestro cálculo y lógica fallan entonces es comprensible que la definición de dios ten, tienda a ser ambigua desde um, un padre celestial todopoderoso que se ve como humano hasta cosas como la energía que mueve los átomos en el universo entonces Claro, uh, si a mí me dicen que hay una energía primaria que mueve los átomos en el universo, uh, sí, yo, yo sé que eso existe porque hay leyes de la física que lo soportan, pero digamos que siempre habrá una línea más delgada, entonces este debate de si soy ateo no tendrá mucho que ver con sus concepciones de Dios, y, y ya, pues o sea, casi seguro si soy ateo si es que tú me lo preguntas, Si es que me defines bien cuál es tu definición de Dios. Así como seguramente tú eres parcialmente ateo de otras religiones que, con las que no naciste o las que no compartes para nada. Eh, por ejemplo, el amaísmo tibetano o el hinduismo o si quieren pensar en cosas que son el colmo de la ficción para ustedes. Eh, la religión nórdica, si tú no adoras a Thor, no es que no lo adoras porque... Tuviste algún evento desafortunado, desastroso en tu vida y ya no crees en Thor o en Zeus. Simplemente no conectan para nada con tu vida, con tu experiencia de vida. Y eso es precisamente lo que me pasa a mí. Es, digamos que fue un subproducto de simplemente ampliar eh, cómo yo entiendo las cosas en el universo. Usualmente siempre sucede que eh, nuevos conceptos reemplazan a los que tenía sobre por qué pasan algunas cosas. Y eso mucho tiene que ver en en cómo la religión va perdiendo terreno en, en, en la forma en que tú explicas la vida. En 2016, 2017, no recuerdo bien, yo escribí en mi blog algo eh, que les puso muy contentos a mis padres y escribí que yo extraño a Dios. Y lo digo con toda honestidad, es hermoso tener ese sentimiento y esa certeza de que si todo falla, hay un ser divino que está velando por mi bienestar y por mí se eh, es personalizado y, y mis papás se pusieron un poco contentos, ¿no? Porque en cierta medida para ellos es muy importante que yo esté conectado con lo que a ellos les ¿no? vivifica. Pero esto es como para mí es una expresión similar a yo quiero volver a creer en Santa Claus, yo quiero volver a ser un niño, yo quiero volver a tener esa inocencia y. Me encantaría, me encantaría sentirme eso. Y yo creo que si sí tengo un espacio en mi vida para una noción de lo que ustedes consideran como divinidad, para mí es, es muy importante encontrar, um, encontrar la manera de conectar profundamente con, con las otras cosas que están a mi alrededor. si Yo quisiera que eso fuera posible, quisiera y creo que nuestra... Vida en general, si sí tiende a, a de alguna manera buscar esa conexión, incluso si tú no tienes un contacto continuo con la naturaleza, si no ves el sol, te deprimes, y eso hay uh, estudios que lo demuestran, ¿no? Entonces, no es que uno decida ser ateo porque además quiero demostrar al mundo que todo, todo lo demás está mal, pero creo que es una posición honesta el decir que es muy difícil que yo encuentre me encuentro totalmente convencido de, de, que, de que una definición de Dios, la que sea que se mantienen allá afuera, conecte con algo que yo crea. No es por falta de querer. <risa> um, yo creo que la gente que es realmente religiosa va a tener un poco eh, de problemas entendiendo lo que quiero decir porque, además, cuando tú estás sumergido en una religión, los líderes usualmente te te aconsejan no dudar, te aconsejan no cuestionar sino que lo contrario es que la manera en que tú te acercas a Dios es mediante la fe mediante creer, que si tú no crees y lo quieres examinar, uh, así como cuando quieres buscar una idea en un cerebro no vas a encontrar nada y debido a esto es que muchas personas no, no, no van a poder o no van a querer siquiera confrontar estos dilemas que pueden encontrar en su propia religión. Porque si tú hablas con una persona religiosa, esa persona muy seguramente ha identificado cosas que no le cuadran del todo en su religión, pero mejor no quiero pensar en eso. Pero eso simplemente no fue con mi personalidad, no va con mi personalidad. Yo necesito saber al punto de ser autodestructivo, necesito saber la verdad, necesito entender, necesito comprender. Y si tú sigues en ese, en ese camino, um, digamos que te encuentras muchísimas cosas maravillosas, te encuentras explicaciones asombrosas. Eh, también te encuentras con la psicología social, te encuentras con con millones de cosas. Y esas millones de cosas, insisto, van reemplazando muchas de las creencias que tú tenías progresivamente, progresivamente. No hay que echarle la culpa a nadie, no hay una cosa que me pueda arreglar. Tendría que hacer un camino como muy, muy al revés y uh, digamos que usualmente lo que te convierte en un hombre de fe es una serie de milagros que tú atestiguas de que tú, que tú ves entonces esa serie de milagros cimentan tu fe, en mi caso es más o menos parecido pero al contrario ¿no? una serie de explicaciones lógicas de por qué algo que parece sobrenatural no lo es, van mermando tu fe pero también van incrementando uh, las conexiones que tu cerebro tiene hacia por qué la realidad se explica mejor en sí misma, es más redonda eso básicamente de eso se trata um, eso es el hotel y bueno creo que está bien el video para comenzar ya está bastante largo así que les voy a dejar con eso si tienen más preguntas estaré encantado tengo todavía unas dos que me las dejaron, dejaron ahí en twitter pero si quieren dejármelas acá o por cualquier otro medio um, sería chévere conversar de esto me gusta poder describirme como una persona normal a pesar de que llego hago esto porque cuando yo era niño y adolescente, si a mí me mencionaban un ateo, yo pensaba que era un ente del mal, eh, un ente diabólico, porque sí, yo crecí así. Y bueno, soy Andrés Delgado, gracias por verme y nos vemos la próxima. Chau, chau.